Eh, gracias, presidente. Gracias, ministra. Nos alegra el escuchar que están en trabajo para volver a recuperar el plan PECI. Pero bueno, quisiera recordarle, conforme ha ido usted aportando información en este escaño en este estrado, usted acaba de nombrar que todas las personas inmigrantes, sea cual sea su situación, estarán, eh, tendrán una cobertura de derechos básicos. Quisiera recordarle que ayer y antes de ayer estuvimos hablando en nuestro grupo parlamentario que nos ha llegado la denuncia de personas extranjeras que están solicitando tratamientos oncológicos y que se les ha denegado. Entonces, quisiéramos preguntarles si esas personas están incluidas dentro de ese paquete que acaba usted de comentar. Respecto a las eh, propuestas a lo que nos ha ido comentando del Plan PECI, es una noticia positiva que, que haya un siguiente Plan PECI eh, quisiera, le voy a decir, eh, creo que se acaba esta legislatura, yo volveré a trabajar en el servicio social en el que he estado desde el año 2000, entonces recibiremos como una muy buena noticia el que se desarrolle y se articule un nuevo plan PECI para este siguiente periodo y que sepa que lo vamos a ejecutar con mucho cariño y con mucha ilusión desde los servicios sociales de base, desde los ayuntamientos y de todas aquellas entidades que están relacionadas en el desarrollo del mismo. Quisiera recordarle también, señora Ministra, cuando usted ha hablado de los aspectos positivos de la inmigración y hablaba de inmigración regular como un elemento de desarrollo entre los años 2000 y 2005. Quisiera recordarle que yo estuve haciendo las prácticas en un CITE de comisiones obreras, acogiendo a personas extranjeras, haciendo las famosas regularizaciones y quisiera recordarle que el milagro económico no solamente fue de esa inmigración regular ordenada, sino que muchas de esas personas que participaban en el milagro económico eran personas que estaban en situación irregular y que trabajaron bajo situaciones Guarden de situación laboral. Eh, también quisiera recordarle que ha comentado usted del Fondo Estatal y del Fondo de Integración Social. El Plan PECI tuvo una, una dotación presupuestaria de 2.300 millones de euros. Creo que el Fondo Estatal y el Fondo de Integración Social no han llegado a esas cantidades como tuvo el Plan PECI a la hora de ejecutar. Eh, sí que fue un buen, un buen escudo ante los discursos de rechazo de la población inmigrante y consideramos que a día de hoy dentro de esa competición eh, por acercarse más a la ultraderecha de partidos como Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que están utilizando a la población inmigrante como un elemento de, para ganar votos eh, intentando atacar a ese colectivo, creo que sería importante que ese plan se articulase cuanto antes. Eh, desde, desde este nuevo plan quisiera recomendarle también que hablaba usted que el primer paso va a ser unas entrevistas y un diagnóstico Quisiera asesorarle desde aquí, señora ministra, que sería importante también hacer una evaluación del plan del 2011 al 2014, qué pasó con ese plan y qué se ejecutó y qué no se ejecutó. Vaya terminando, para saber, señoría. Sí, termino, para saber qué logros tuvo ese plan. Y, por último, pues destacar que creemos que es un paso muy importante el que se vuelva a recuperar el plan PECI en este Estado y deseamos que en la próxima legislatura desde nuestro grupo parlamentario trabajaremos para que ese plan se ejecute independientemente de quién esté en el Gobierno. Esperemos que sean nuestros compañeros y compañeras de Unidos Podemos. Muchas gracias. gracias senador Bernal.